Still raining. tradición del día de es seres queridos que no están día especial to. día de muertos coco Dicor, a que ya me activaría hoy a las 6 de la tarde mi nombre es coco Van short si sí, chicos estamos haciendo nuestra tradición de este día de muertos para difuntos seres queridos que no están nos fallasieron de covid 19 del año pasado mi nombre es este Altelf.